yo puedo crecer hasta medir cien pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill, amo comer krill.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 Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos